Tranel de Troy King. Ayer tuve la primera sesión de D&D como DM y mis jugadores tardaron 3 horas en investigar algo que planeé para unos 30 minutos. ¿Qué recomiendas para los casos en que los jugadores no son muy versados? Es posible... A acá hay muchos factores, pero... Si vos... diste... Eh, si vos diste pocas pistas es posible, digamos, que a ellos les cueste averiguar cosas y se compliquen o se confundan. En el caso de que de, de que los jugadores no sepan cómo se, se lleva a cabo una investigación, podés eh, poner un, EP, un NPC que, o que, les, que no, les di, no les tire pistas, sino al que le puedan ir a consultar cosas. Probablemente lo que va, vaya a pasar es que ellos les vayan a decir... Mirá, encontramos esto y esto y esto. La, la, las tres cosas, ¿no? La A, la B y la C. Y el DM le dice, y si la juntan, y se forma algo. Entonces dicen, ah, bueno, vamos a probar, probar eso. Lo que le queda a los jugadores no es, no es esto de ir a consultar al NPC, sino es... El NPC va a tener siempre la misma respuesta. Unir todas toda las, las pistas y tratar de encontrar algo nuevo. Entonces, eventualmente se les va a generar a ellos mismos la práctica de... Juntemos todas las pistas. Aconsejales que... No estén todo el tiempo yendo hacia adelante Sino que paren a pensar Un instante en lo que consiguieron Y cuál es su siguiente plan Entonces que se detengan Miren lo que tienen Y después decidan para dónde ir En vez de ir Encontramos esta pista Bueno, ahora encontramos esta pista Y ahora encontramos esta pista Y en ningún momento se detienen. Pero bueno Algo así Dales pistas Y gente que los ayude Sobre todo si no saben cómo es la cosa Lo de las pistas claramente no funciona con ellos Ahora me estoy... Planteando forzar la trama, pero no me gusta restringir todo. Volviendo, no hace falta, digamos... Por ahí lo que les falta a ellos es... Combinar las pistas. Por eso me pareció una buena idea... Que haya un alguien... Que les dé la idea de combinar pistas. Después es algo que van a aplicar por el resto de la aventura. Si tienen... Un bastón... A... Y una gema roja B... Y no saben qué pasa... Capaz que si juntan la gema con el bastón... Se abre la puerta. Entonces... Con un NPC vos mismo le podés enseñar, digamos... Toda la práctica que requiere una investigación. Y, y lo haces una vez, dos veces... Y ya después quedan ellos. Andrés Rí, buenas. En el supuesto que estuvieras armando una partida para desconocidos... ¿Qué cosas les preguntarías o tendrías en cuenta... Para modificar la partida en favor de todos? Yo les pediría que me den el personaje... Primero, juntarse a armar los personajes. <ríe> el gordo está en los gritos. Juntarse a armar los personajes o mínimo que te manden un, el, un pequeño background de la historia como para vos saber cosas y una vez que tenés los personajes y empezás a planificar la aventura decir, ir y preguntarle a ellos ¿qué es lo que le gustaría a, qué pasa a su personaje? ¿cuáles son los intereses de su personaje? ¿tengo pensado un, un algo con el pasado del personaje y tal vez algún pariente ¿te parece bien? ¿te gustaría? algo por, eso, por ese lado también Pero la idea es, saber, es hacerle muchas preguntas sobre los personajes, así vos tenés mucha información para, para darles. Gonzo. Hola, los escucho hace poco y me encanta lo que hacen. ¿Qué consejo me darías para una partida de D&D orientada al terror? Es buena idea separar a la parte para que se sientan más vulnerables. <risa> eh, sí, pero es mejor cuando es una decisión de ellos. Que ellos sientan que se tienen que separar por un sentido de urgencia. Como que bueno, tenemos poco tiempo de que resolver esto ahora, nos vamos a separar en la casa embrujada, jugando para allá, nosotros para acá, y ahí se, ahí ellos mismos se están poniendo en la situación vulnerable, ellos mismos saben lo que están haciendo y lo tienen que hacer por cualquier razón. Lo que te recomiendo para el terror es... Primero tenemos un video, que es el uso del terror en los juegos de rol, eh, creo que ahí tiramos buenas ideas. Pero la idea es... no... por lo menos lo que yo considero, no... Meterse mucho en las descripciones, porque mucho del terror es generarle al, al personaje una situación incómoda o de vulnerabilidad, como bien decís. Y uno de los consejos que damos en el video, que está bueno, es elegir cómo narrás, cómo narrás lo que se encuentran. Y es difícil en Day porque la diferencia en Tulu, que es un juego de terror cósmico y lo que sea, vos vas a ser una simple persona, con un. un trabajo, una vida y nada más. En Day, Day tenés una espada, entonces por ahí si te, aparece, te aparece... Te aparece... Si te aparece un, un profundo enfrente, vos lo mirás y decís, te pego. O le tiro una bola de fuego. Entonces el terror se entiende de otra manera. Pero está buena la idea. Eh, te recomiendo un juego que se llama Darkest Dungeon, que mezcla muy bien lo que es medieval con el terror. Así que... Te lo súper recomiendo. Además está narrado con una voz. Impresionante de Wayne Shun Que me encanta Y bueno, nuestro video <ríe> Tenebris Dominius, buenas ¿Cómo puedo hacer para que el final de una historia Sea épica sin tener que usar A un dragón, ni tener que hacer que los jugadores Tengan que enfrentarse a 200 goblins? Bien, buena pregunta ¿El final De una aventura va a ser Tan épica como la preparación para el final? Es decir Si vos durante toda la aventura estuviste generando un villano o un grupo de villanos Un grupo de guerreros O Un bardo Si el, el combate final o el encuentro final eh, Define Toda la preparación, decide el futuro Que antes de eso va, va a pasar si, si gana uno pasa algo, si gana otro pasa algo Eso es lo que realmente hace épico el combate todo el, todo el, Toda la información que los personajes consiguieron Todas las veces que se sintieron traicionados, todas las veces que sintieron bronca por ese enemigo, todo eso, todo lo que los jugadores consiguen contra el villano, es lo que genera el, el final épico. No, no hace falta que sea un dragón, eso es verdad, tampoco ni 200 goles. Lo importante es cómo construiste vos la historia para que ese sea realmente el punto final de la aventura. Tal vez el malo final es una ballena, por decir algo, y los jugadores... Tal vez saben que está mal perseguir a la ballena, pero no pueden dejarla seguir, tienen decisiones morales. Todo por lo que pasan los jugadores es construcción para el punto final. Entonces eso es la parte importante. El encuentro final es el, es el punto de quiebre. Bueno, llegamos hasta acá. Acá se terminó, dijeron todos. Si ganan los buenos, si ganan los malos, si ganan ellos o nosotros, lo que sea. Entonces, prepara vos Toda la aventura para que el momento final sea culmine y no importa que tengas un caballo de villano, va a ser épico igual. Mister 414, ¿cuál dirías que es tu punto más débil y cuál te gustaría mejorar? Bueno, gracias, gran pregunta. Yo creo que mi punto más débil es la preparación de la partida. No tengo un sistema... Recién hace un rato dije que no hace falta tener un sistema Obviamente no hace falta, con que vos tengas anotadas las cosas Es mejor, o sea, es bueno Pero siento que si yo tuviera un sistema organizado En el que pueda yo plasmar Las ideas en un orden que a mí me sirva Estaría genial Eso es principal Como creo que es lo que tengo que mejorar Y lo estoy, lo estoy atacando ahora que tengo que preparar La aventura de, del stream Y lo segundo es que Me olvido de tomar notas durante la aventura Es súper importante para los DM Tomar notas en la aventura Qué, qué le llamó la atención a alguno de los jugadores Qué hizo alguno de los personajes Con quién interactuó más Como para saber qué es lo que le interesa a los jugadores Sin tener que preguntarles Así que así no romper la fantasía Entonces si vos tomas notas en vez de, de Tratar de recordar todo, es mucho más fácil Si te acordás todo, genial Pero si tomas notas es más fácil Entonces eh, La preparación de la aventura Y está de la mano con tomar notas Pues si vos tomas notas te es más fácil preparar la aventura Y yo creo que esos son mis dos puntos más Más, más flojos Después, bueno, siempre, siempre soy inseguro En cuanto a las voces, obviamente eh, Y eh, Creo que esos son mis dos puntos más flojos Gracias por la pregunta, tal vez tenga que pensarlo un poco más Pero buena pregunta <risas> Miguel Sevillano, buenas noches León Tengo una pregunta sobre ¿Qué momentos o qué tiempo se puede tomar una pausa Entre los personajes para interacción social? Sin estar en mucho peligro, aprovecha a preguntarles qué están pensando los personajes o. o después de que sucedió algo, ¿no? En un momento en que se sienten a descansar y pueden respirar un poco y comer algo rico, ahí podés aprovechar para preguntarles qué está pasando o, o incluso decirles, chicos, Rolen un poco pensando en lo que pasó. Eso es algo que lo podés sugerir sin ningún problema. Pero considera que. Vos podés hacer que ellos se tomen una pausa cuando tengan tiempo. Si estás todo el tiempo cargándoles eh, la espalda de responsabilidad y de acciones, qué sé yo, los personajes van a necesitar un respiro. Tal vez podés hacer que sea un, una parte de la sesión sea simplemente ir a un spa o aguas termales y descansar un rato después de tanto desastre que tuvieron que, que sobrevivir. Así que yo creo que haría algo así. De hecho lo hice, le dice fueron un oasis <ríe> Se tomaron un ratito, descansaron, estuvieron lindos. ¿Cómo puedo hacer, Martín Jara? ¿Cómo puedo hacer que los jugadores se concentren en lo que está sucediendo si no están presentes físicamente? Pregunto esto porque juego con amigos que son nuevos y se distraen muchos con sus celulares. Pedíselos, pedile que traten de no estar con el celular, que le presten atención a lo que pasa. Incluso podés ser un poco más severo y decirle directamente: no ayudarlos cuando les toca a ellos y no saben qué pasa. Ahí remarcales: bueno, mirá, pasó todo esto, vos estabas acá, ¿qué estabas haciendo? Algo por el estilo trata de, de, de encontrar una solución Va a ser ajena al rol porque vas a tener que hablar con ella Y decirle, chicos, bueno, estamos, vamos a jugar rol o vamos a mirar los celulares ay, ay, Suena feo decirlo, pero es algo que hay que hacer Cuando tenés un jugador que no está prestando, prestando atención o, o está distraído, vos tenés que ir y decirle Juguemos rol un rato Distraigámonos, de los estás todo el día con el celular Juguemos un rato rol Pero bueno, esa es la idea Joaquín Morales, Buenas León, espero que andes bien. Estoy genial, espero que todos ustedes estén bien también. Gracias. ¿Algún consejo sobre cómo armar NPCs? ¿Y cómo hacer para recordar sus voces? Sí, anotadlos. Yo lo que hago es, anoto el nombre del NPC, eh, cómo se ve, la voz que le quiero hacer, y cómo yo creo que es la personalidad, ¿No? También los NPC son algo de, de descubrimiento, que cuando en el momento que vos se los presentás a los personajes, a los jugadores, tal vez es tal cual lo tenés anotado, pero en el momento que ya es la vez número 14 que se lo encuentran en NPC, ya hay un poco más de profundidad, cambia un poco algo diferente. Entonces, nombre, cómo se ve, personalidad, voz, un poco eh, tal vez la historia que si querés, y la información que tiene para los jugadores una vez que tenés todo eso, tenés que ir actualizándola cada vez que los jugadores no, no, no cada vez que interactúen con él, pero cada vez que vas a hacer un cambio entonces, te creas una pequeña ficha de los NPC y te va a servir muchísimo a mí, me solucionó muchas cosas porque, recuerdo una vez que estábamos jugando y en esa partida tuve que usar 20 NPCs más o menos, 20 y pico NPCs y gracias a que yo los tenía todos anotados y ordenados, pude rolearlos sin problemas eh, pero bueno es importante anotar. Gastón Joffre. Buenas, León. ¿Algún consejo para las campañas con muchos jugadores? Siete, por ejemplo. Hice un ganchot con esa cantidad, pero no sé cómo serán campañas más largas para D&D. Bueno, las campañas largas lo único que vas a tener es más tiempo para desarrollar todo, así que podés ir tranquilo. El tema es que al tener siete jugadores no hace falta que haya mucho desarrollo en los NPCs. Con que te enfoques en ellos va a estar bueno. Lo que sí te recomiendo es que al tener tanta gente, lo que puedes hacer es generar sociedades secretas o grupos de interés para que ellos mismos puedan ir diciendo: Ah, a mí me interesa estar con esta, a mí me interesa estar con este, o que todos digan: Ah, nosotros vamos con estos. Y además, ellos van con la bandera de ese grupo y, y tengas una manera más fácil de tal vez llevar la aventura o la campaña y cosas así. Eh. Siete es un montón. Pero bueno, lo que sí te recomiendo es que trates de organizar los combates. Los combates van a durar mucho porque siete jugadores van a requerir muchos enemigos. Eh, es importante eso. Pero. Eh, generales a ellos intereses grupales. Cosas que pueden interesarse o, o, o preocuparse de a varios. Así podés generar rol de a varios personajes Y si podés incluso... Agarrar los backgrounds de ellos y tratar de unirlos en algún punto. Así, cuando alguno esté desarrollando su pedazo o pedacito de historia, el otro puede sumarse y suma su pedacito de historia y entre, te, te ahorras tiempo de sesión desarrollando a los jugadores a la vez. Dos jugadores o tres o lo que seas a la vez. Brito, ¿para ti cuál es la experiencia o cosa más tóxica que se puede ocurrir dentro de una mesa? ¿Alguna cosa o actitud que te guste de algún jugador de EDM? ¿Qué nos recomiendas para evitar esas actitudes? Bien. Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es la sesión cero, que es donde se establece el ambiente que va a haber en la mesa. ¿Qué cosas consideran que se pueden hacer? ¿Qué cosas consideran que está mal hacerlas? ¿Qué cosas no van a aceptar definitivamente cualquier contenido eh, sexual, por ejemplo? Eso no pueden decir, no quiero que pase esto, listo, eso no sucede. Y en el caso de tener la sesión cero, y se establece qué es lo que quieren que suceda, qué es lo que no etcétera. Algo muy, muy tóxico que puede pasar es que alguna de las personas en la mesa, cualquiera, el TM inclusive, ignore esto. Y eso puede poner en peligro la mesa entera y, y más allá del juego, la relación que tengan como amigos. Entonces, eso es bastante difícil. En el caso de que no hayan tenido la sesión cero, eh, cualquier situación con un tema delicado, como puede ser ya mencionado eh, sexual o algo eh, de, de extrema violencia, tortura, etc. Puede ser complicado porque tal vez no todos en la mesa se conocen lo suficiente como para saber qué es lo que lo demás ¿Eh? Claro, qué es lo que lo, a los demás les hace mal, ¿no? Entonces, la verdad, las actitudes tóxicas son no consideradas a los demás en las, en las acciones que vos estás tomando. Si vos estás haciendo algo de por por puro egoísmo, eso es una actitud tóxica. Si vos estás haciendo algo para que todos la pasen bien y todos disfruten y se, se genere el rol, eso es lo importante, es, esa es la actitud que tenés que tener. Pero si vos estás haciendo una acción solo para divertirte vos, ya hay un problema. Ya esa es una actitud bastante, bastante mala. Este es un tema súper largo para charlar, hay muchos ejemplos de lo que sí hay que hacer y que no, y, y me gustó la pregunta, gracias, está buena. Gracias por pasar por a hacer preguntas, hubo muchas preguntas buenas hoy, gracias, estuvo buenísimo, gracias a todos los demás que se coparon respondiendo y nos vemos el próximo stream.